en el abril que hoy la población cubana eh, incrementa el consumo porque ahí se han detectado muy, o sea, una gran cantidad de personas y para el consumo en el, april en el país por ejemplo todos los meses se consumen 42 millones ese es el consumo mensual 42 millones nosotros en meses no hemos podido dar en algunos meses no hemos podido dar los 42 pero hemos dado 28 hemos dado 36 pero para poder minimizar esos problemas, también hemos tenido que solucionar dificultades que hemos tenido con los materiales de envase. Nosotros en el enalapril, el, en el los meses de febrero hasta mayo, eh, tuvimos porque el, el, el, el enalapril se envasa a luz a luz. O sea, es una lámina de, compleja de aluminio con otra lámina de aluminio. Y entonces eh, había déficit. Y entonces empezamos a estudiar, eh, trabajar con el PVC y aluminio. Entonces esto nos dio la posibilidad que pudiera llegar el material. Y si no hubiéramos tenido eso, eran cuatro meses que se hubiera afectado a la población. Tenían la materia prima entonces, pero no teníamos, pero no teníamos cómo, el material cómo, de envase. Entonces, eh, hay situaciones que hemos tenido con el material de envase. de.